que nos honra por segunda vez con su presencia aquí en la Ciudad de La Paz ante una agenda de presentaciones que van a hacer aquí en, en la ciudad. La en verdad para nosotros es un alto honor, es un grupo más que destacado de, de Argentina que ha tenido el mérito de lograr premios de envergaduras. Eh, ¿Cuál es tu sueño? Bueno, tocar el y eso es lo máximo que me puede pasar tocar con mis amigos, no quiero nada más en la vida y poder lograr estas cosas este, me llena de felicidad y bueno, este año se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Astor Piazzola que en el año 2019 fue el músico más interpretado del planeta más que los Beatles, más, más que cualquiera este, y bueno, me pone muy feliz poder estar honrando este homenaje con un disco que se llama 100 que grabamos la mitad del disco de Navier Novo la otra mitad en Buenos Aires